¿Sabes qué? Le presté dinero a un ciego. Yo no tuve problema con eso, pero luego él me dijo, cuando te vea te pago. Cuando te vea, te pago. ¿Sabes qué significa cuando te vea te pago? ¿Qué le ciego? ¿Qué no me va a pagar? ¿Por qué no me ve?